Esto dice que tiene 4 horas de durabilidad continuas, o sea, vos lo que has prendido 4 horas con 3 pilas AAA, tiene 150 lumens, por eso la, la potencia que tiene esto tan chiquitito, si yo apago acá, ¿ven lo que alumbra? Impresionante. Es sensacional, me quiero hacer el Drácula, me hago el Drácula, me quiero hacer el Mariano, me hago el Mariano. Es sensacional, eh, tiene un costo relativamente accesible por la calidad del producto original de Stanley con garantía, está tocando los 5.900 pesos, para Del Pescador, nombrándolo de donde me lo piden, se lo hacemos 4.700 pesos, aprovechenlo, no se lo pierdan. O sea,